Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Somos la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas AC, AMAU. Soy la arquitecta Laura Aranda, su presidenta, y con mucho gusto les presento también al equipo editorial de nuestra revista que convoca a esta interesante conferencia. Agradecemos mucho a nuestra ponente por acompañarnos el día de hoy, la maestra Victoria Freisinger. Les dejo con la directora general de nuestra publicación, que es la ingeniera arquitecta Dulce María Chávez. Adelante, Dulce. Gracias, Laurita. Hola, buenas noches. Nos da mucho gusto que nos estés acompañando. Te tengo a participar con nosotras eh, y queremos platicarte quiénes somos. Nuestro equipo editorial es la arquitecta Laura Aranda, que es nuestra jefa y editora. Nuestra coordinadora editorial es la arquitecta Mariela. Nuestra coordinadora la coordinadora de difusión es la arquitecta Pilar Prieto Antón y las coordinadoras de diseño son la arquitecta Dixalinas, eh, la arquitecta Fátima Bravo, la arquitecta Na Natalia Patlán y la arquitecta Dalma Ramírez. Bueno, quiero hacer ahorita nada más una pequeña mención y agradecer muchísimo en especial a la arquitecta Dixalinas que ha trabajado muchísimo en el diseño de esta revista. Si tú la ves, tienes la oportunidad de conocerla. Vas a darte cuenta que tiene muchísima calidad. Te invitamos a que participes con nosotras. De verdad, nos daría muchísimo gusto con, eh, conocerte y que compartieras con nosotros todos tus logros y todo lo que, tu, todas las trayectorias, en especial de las arquitectas urbanistas. Aunque ya Mau ha abierto un poquito el campo, en especial nos enfocamos a difundir el trabajo de las arquitectas urbanistas. Estamos contigo, te esperamos con nosotros y bueno, le doy la palabra a la arquitecta Alma Ramírez, que nos va a hacer favor de presentar a la maestra Victoria Faisiner, que nos comparta la conferencia de Más Allá de la Sustentabilidad y la Importancia de la Resiliencia. Gracias, maestra Victoria. Hola a todos. Antes de presentar a la a nuestra ponente de hoy, les voy a mencionar el, el link de nuestra revista. Se encuentra en la página ISO y Ahorita les voy a mostrar eh, prácticamente los eh, artículos del cual está formada la revista para que ustedes le den una ojeada y les interese mucho y entren a visitarla. En esta revista número 5 es un número muy especial para nosotras porque ya es, es, un, es la segunda de nuestro segundo año desde que iniciamos con la publicación y además conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, por lo que nos es muy grato presentarles la portada y la cual es una oda a la lucha de las mujeres por la equidad en esta sociedad. En este número tenemos la participación de varias arquitectas que voy a ir este, presentando poco a poco. Comenzamos con la arquitecta eh, Carla Alexandra Philip Narciso, que tiene para mostrarnos un, un artículo nombrado la emergencia del género y el feminismo latinoamericano en las disciplinas del espacio habitable. Continuamos ahora con la victácora de viaje escrita por la arquitecta Mariela, después de ello nos vamos con la arquitecta Filipa Valente, que nos muestra su artículo experimentos en arquitectura y arte multimedia, Continuamos con la eh, arquitecta Victoria Freisinger, que es, la, es nuestra ponente del día de hoy, con su artículo Más allá de la sustentabilidad, la importancia de la resiliencia, de la infraestructura, desde la comprensión a la aplicación práctica. Eh, continuamos con el artículo La traza urbana de las ciudades prehispánicas, escrito por la arquitecta María del Pilar Prieto Antón. Eh, seguimos con la perspectiva de iluminación y control a raíz de la época de la pandemia de la arquitecta Hatziria y de Esparza. Una entrevista con la arquitecta Ángela Faduk. Arquitectas en el premio Prisker 2021 de, por la arquitecta Fátima Bravo y la reseña por la arquitecta Fernanda Ramírez. Los 20 años de congresos y seminarios a mau del 2001 al 2021, escrito por la arquitecta Laura Olivia Aranda. A consecuencia de que estamos promocionando y los estamos invitando a nuestro congreso a AMAO 2021, que estas son las convocatorias que pueden consultar en nuestra página de internet. El artículo de Matt Barlow, eh, Mujeres en el Mundo. Y por último, moda con la arquitecta Natalia Patlán, cuando la arquitectura y la moda se encuentran. Y finalmente queremos eh, invitar a leer nuestras noticias, así como las ligas de normatividad y visitas culturales, que pueden ser de su interés. Queremos agradecer a todas las participantes de esta revista por su apoyo y tiempo dedicado en este número que no podría ser sin todas ustedes. Asimismo, les invitamos a que todas se quieran sumar, arquitectas, mujeres, urbanistas, a participar en nuestra revista número 6. Y ahora voy a continuar con la presentación de nuestra conferencista este el día de hoy, permítame tantito. Nuestra ponente eh, es la arquitecta eh, Victoria Freisinger, consultora, experta, estratega en operaciones sustentables y responsables en proyectos de infraestructura. Fue la primera Ambition Sustainability Professional en México, co-líder en el Comité de Sustentabilidad de la CORE. Egresada de la UNAM, es maestra en ciencias en manejo de la sustentabilidad de la Universidad de Columbia de Nueva York. Es también candidata a doctor en proyectos de desarrollo sustentable, primera certificada de México como Envision Sustainable Professional por el Instituto para la Infraestructura Sustentable en Estados Unidos y primera en crear la iniciativa de formación de capacidades remotas de esta en esta metodología para Latinoamérica con lo que numerosos profesionistas en empresas y organizaciones líderes han podido recibir el entrenamiento y poder obtener credencial internacional validada entre muchos actores por Harvard University. Cabe destacar que la mayor parte de ellas han sido mujeres. Ha sido consultora para la industria de la infraestructura, incluida en petróleo, gas y energías renovables, ayudando a las empresas a tener operaciones más responsables y sostenibles. Bajo estándares de desempeño, líderes en la industria, es conferencista y entrenadora de grupos técnicos en ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental. Y no sin más, pero también importante, ha trabajado en ONGs internacionales, así como en el Gobierno Federal de México, en las Secretarías de Economía, Hacienda y Energía, así como en PEMEX. Además de participar como asesora legislativa en temas de ciencia y tecnología en los Estados Unidos. Trabajó en la División de Ingeniería Ambiental de Proyectos de Capital en la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York. En un programa STEM, Victoria también ha colaborado como mentora para jóvenes, profesionales y emprendedores en las universidades de NU y en Stanford. Principalmente temas de medio ambiente, bienestar comunitario y energía, sostenibilidad como programa en el Train Camp. Le damos la más cordial bienvenida y adelante. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Ay, hasta me cansé de mi currículum se los pasó. No, pero, bueno, pero muchísimas gracias por la invitación, Dalma, está también bien. Dulce María, este, por estar aquí y por invitarme a compartir este tema que es bien interesante. Desafortunadamente no soy arquitecto, tengo que confesar. Soy economista, la verdad, ese es mi gran pecado, pero he trabajado ya en equipos de proyecto desde hace más de casi 15 años, ¿no? Entonces, estoy muy acostumbrada al lenguaje de, del diseño, de la arquitectura, de la ingeniería, trabajando con grupos técnicos directamente en la construcción y en, o desde el prediseño, más bien, de las instalaciones, no únicamente instalaciones industriales o este tipo de cosas de infraestructura, sino también, eh, bueno, como vieron ustedes, también trabajé en el MTA de New York, que es una cosa que en este momento me gustaría que nos, que nos centráramos un poquito en el tema este de cómo construir esta infraestructura de maneras más allá de sustentable, eh, resiliente, ¿no? Y quisiera iniciar con un pequeño video, ¿verdad? Es, es el video este de Envision, porque ¿saben que Ahí vamos a ver escenas que nos van a traer a, a la, digamos, a la realidad de una, a la realidad que va a enfrentar y que está enfrentando ya la infraestructura, no nada más en México, pero en todo el mundo. Y vamos a ver algunos algunas señales del cambio de esta infra infraestructura que aparte de ser sustentable, resiliente, ahora apunta a ser restaurativa y transformativa. Entonces, son, son conceptos que ya tenemos que empezar, colegas, a manejarlo porque nosotros estamos específicamente trabajando en el terreno de la construcción y del diseño de este nuevo tipo de arquitectura y de, perdón, y de infraestructura y tenemos que tener estos conceptos muy cerca de nosotros. Entonces, si me permiten, les voy a, a compartir mi pantalla y, bueno, a ver, aquí está, me dicen si lo pueden ver. Luego no son muy hábiles para estas cosas, pero tendríamos que ver un video. ¿Estamos viendo ahí el video de Envision. ¿Me confirman? Sí, sí, sí, se sí se ve. Ahí está. Se los dejo, dura un par de minutos. Y bueno, las dejo que lo, que lo vean porque es importante los, los textos que van apareciendo. También para, para que otras personas puedan entender, Victoria, si nos quieres eh, ayudar un poco en la traducción. Ok, si quieren ahorita que, que termine con el video, les platico de lo que se trata, ¿no? Pero ustedes están viendo la infraestructura muy moderna, ¿verdad? Interconectada, y estamos hablando de, de digitalización, urbanización, eh, clima, cambio climático... Eh, las inversiones masivas que se requieren en infraestructura para crear más eh, sociedades más sustentables y resilientes y aquí pues la United, la United Nations, la ONU nos menciona que simplemente si no se hace infraestructura sostenible y resiliente pues no podemos enfrentar los retos del futuro, simplemente no hay alternativa digamos, entonces este, este marco eh, de mission es uno de los que existen en, en, en el único a nivel mundial pero provee de un marco de acción y provee de un marco de evaluación para la infraestructura que permite tener una infraestructura de alta calidad una infraestructura verificada digamos en el más mínimo detalle en todas las dimensiones de la responsabilidad estamos viendo aquí algunos si ejemplos de infraestructura que ustedes pueden ver eh, entonces, pues en nuestra ciudad, en nuestra vida, había puentes, carreteras, eh, comunidades, eh, instalaciones de esparcimiento, parques, parques solares, eh, plantas de tratamiento, puertos, etc. ¿no? Y bueno, pues hemos visto un poquito aquí de qué se trata el aspecto de la infraestructura sostenible. Y bueno, sin, sin este tipo de infraestructura, digamos que es muy importante para nosotros, voy a poner el video ahora, voy a dejar de compartir. Ok, y entonces pues esta infraestructura como vieron, pues no es cualquier, no es cualquier construcción, ¿no? La infraestructura es una, infra, es una construcción que la utilizan... Miles de personas en un solo día, ¿no? Como por ejemplo, si estamos hablando del metro de la Ciudad de México, el sistema de transporte colectivo, ¿no? O, o, o una planta de, de producción de electricidad, por ejemplo, ¿no? También, pues es utilizada por miles de gentes de una vez, pero a lo mejor en un día millones son, son los usuarios de estos servicios. Entonces, por eso es muy importante que sean instalaciones confiables desde el punto de vista técnico, pero también ya con una visión integrativa de que pertenezcan también a la comunidad, o sea, que haya un engagement con la comunidad, y ahorita vamos un poco a la explicación de eso, y que cumpla con otras muchas dimensiones de la sustentabilidad que ya han sido estudiadas y demostradas que con estos proyectos de infraestructura, pues se impactan de alguna manera, ¿no? Entonces, una cuestión es la de cuestión propia, digamos, de la construcción misma, que es la utilización de materiales, eh, qué tipo de tecnologías se van a utilizar, los equipos, con qué normatividad ¿no? se van a utilizar, cumpliendo qué regulaciones, qué tipo de eficiencias energéticas, cómo se va a organizar el equipo de proyecto para diseñar... Eh, estas instalaciones que van a tener todas estas inteligencias integradas. Pero bueno, digamos que en la parte de, de sustentabilidad, antes de pasar a la parte ya de resiliencia propiamente, en la parte de sustentabilidad, las dimensiones que este marco provee eh, son calidad de vida, que es mucho la parte social. Eh, la segunda es liderazgo, que es cómo se organiza el equipo. También el tipo de engagement o de, de compromiso que va generando no solo con la comunidad, sino con todos los stakeholders que participan en la cadena de producción o en, o, en, o a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde los que ponen en la inversión hasta los owners, que casi siempre los son los gobiernos pero también los desarrolladores de empresas de ingeniería, los suppliers, los diseñadores, todos los que trabajan en el equipo de negocio, por ejemplo, también los abogados que se ocupan de la parte de regulación y de cumplimiento. Todo el equipo tiene que estar trabajando en conjunto para integrar todas estas cuestiones. Además, hay otra parte que también se trata, de, perdón, de la eh, resource allocation, de la asignación de recursos, eh, también tiene que ver con esta organización, esta nueva forma de management, que va a decir eh, desde el prediseño, por ejemplo, que tenemos que tener bastantes criterios establecidos desde el prediseño para que todo el equipo de proyecto esté apuntando a trabajar en un proyecto que sea sustentable, resiliente, restaurativo y, y transformativo también. Eh, luego viene la parte de mundo natural, que es la parte de impacto ambiental. Nosotros hemos, hemos eh, tenido mucho, digo, ya, ya, ya, ya hay una larga historia pues, de manejo ambiental en la construcción. Y la última parte que se incorporó solo recientemente en 2018 en el marco habla de clima y resiliencia. Esta es, es una parte que ya prepara las infraestructuras para que nosotros tengamos la tecnología para preparar estas grandes construcciones para que sobrevivan 50, 70, 100 años hacia adelante en óptimas condiciones, pero además preparadas para eh, posibles modernizaciones, posibles ampliaciones y para que estén adaptadas ya a los cambios que el cambio climático ya registró en los territorios. Eh, y también para soportar, en, en todo caso, eventos climáticos extremos que se puedan presentar específicamente en la región en la que estamos hablando. Esto es muy importante, esta parte es muy importante, porque no nada más se va a generar, digamos, infraestructura de bajo impacto en términos de la sustentabilidad, eh, sino también infraestructura que nos permita ir más allá a la, al siguiente paso de la revolución industrial o a la siguiente revolución industrial, que ya sería la super smart economy, ¿no? Donde ya la digitalización y el espacio natural ya se combinan más armónicamente porque se han descubierto también estas nuevas tecnologías que van hacia atrás y pueden ir hacia atrás en los impactos, e incluso en los impactos históricos ambientales, que son estas, estas nuevas tecnologías restaurativas. Ustedes ya han oído muchísimo que circula en nuestro medio los proyectos Net Zero o Zero o cero Carbon, o cero impact, o incluso hablamos de net positives, que quiere decir que más allá de generar un impacto negativo como, o, o un impacto cero, como si el proyecto no se hubiera construido, ya tenemos la posibilidad de generar un impacto positivo, que quiere decir es que, no solamente como si ese proyecto en particular no se hubiera construido, sino como que dos atrás a lo mejor o, o medio atrás tampoco se hubiera construido. Entonces, podemos ir confiando en que estas tecnologías regenerativas van a ir ampliándose y van a tener más posibilidades de que más empresas puedan tener proyectos que sean net positive y con eso que empresas se puedan comprometer a tener sus resultados en ser... Eh, Zero, zero impact or zero carbon o este tipo de cosas que están en el balance, ¿no? Entonces, por eso sí podemos, es posible, pues la tecnología lo permite, ¿no? Y ahora específicamente, bueno, pues empezamos a hablar de sustentabilidad y de pronto nos suena muy nuevo en infraestructura y en, y en edificación, Todavía no suena muy nuevo, a pesar de que tenemos eh, eh, marcos como el LEED, por ejemplo, que se utiliza específicamente en edificios, ¿no? Y también en Vision o otro tipo de marcos que tienen ya, ya algunos años en el mercado, pero todavía no suena muy nuevo esta, esta cosa de sustentabilidad y, pues, únicamente la verdad en este momento vamos a decir que es una instalación que cuida que cada uno de los impactos registrados, por la, por la ciencia y por la técnica, que todos estos cuerpos colegiados se han juntado en, en, estos, eh, en estos grupos a analizar no únicamente el impacto que se tienen, digamos, todos los posibles impactos que se generan, cada uno de los puntos de impacto en cada una de las dimensiones que les mencionamos, pero también qué tipo de mecanismos pueden aplicarse aplicando la pirámide de, de, la, de la evitación o la pirámide esta del impacto, ¿no? Que quiere decir ir desde evitar el impacto y si no se puede minimizarlo y si ya se minimizó también mitigarlo y si se mitigó también, que es donde queda, eh, y si se puede, perdón, ir más allá restaurarlo, que es la, la, el nivel este de, de que les mencionaba de la restauración, donde ya se registran los... los, los eh, Zero impact o los positive, ¿no? Eh, y, bueno, pues, eh, eh, aplicando este tipo de pirámides es que nosotros podemos tener un control del riesgo de, de cada uno de los aspectos de impacto de nuestro proyecto. Si lo vemos desde el punto de vista del riesgo, pues, digamos que si cada uno de los puntos de impacto los tenemos en cuenta, los controlamos con esta aplicando la pirámide del impacto, Tendremos también un abatimiento del riesgo que quiere decir que nuestro proyecto va a tener más posibilidades de ser exitoso y de tener menos interrupciones o de tener cancelaciones o de tener proyectos técnicos o no técnicos, los que tengan que ver con la comunidad, si todos estos, proyectos, si todos estos puntos están controlados. Entonces, ahí tenemos el aspecto de la sustentabilidad. Pero lo que nos ocupa en este momento es hablar más bien de los aspectos de resiliencia en los proyectos de infraestructura que es ese punto específico que prepara a los proyectos para los cambios que ya se realizaron en el, en el, por el cambio climático o bien eventos climáticos extremos. ¿no? Hace poquito, hace unos días, nosotros tuvimos en México esta experiencia, ustedes lo saben, con el Metro de la Ciudad de México, muy lamentable. Eh, por supuesto que ahí ha habido muchas opiniones de muchos expertos muy valiosas y fueron muchos aspectos que no se tuvieron en, o sea, que no se controlaron debidamente, digámoslo así, no se controlaron debidamente y entonces se incurrió en un riesgo muy grande que, que, que desencadenó este, este desafortunado hecho, ¿no? Que es como que lo último que desearíamos y que... Y que se tendría que, que, que suceder, ¿no? o que tendría que pasar. Días antes, o ya se había hecho mención de que la comunidad había estado alertando a la autoridad eh, con respecto a que no lucía bien a, a simple vista la, la infraestructura, ¿no? El puente este que se cayó, o sus alrededores, no lucía bien. Y entonces, bueno, independientemente del fallo técnico o de los múltiples fallos técnicos que pudieron haber sido el diseño, los materiales utilizados, el movimiento del terreno que no se visualizó siendo una zona sísmica, la Ciudad de México, probablemente debía aplicarse otro tipo de materiales y de tecnología para que se pudiera amortiguar este tipo de, de, de movimientos, ¿no? Eh, y bueno, y también la cuestión del mantenimiento que me parece que pues también era un tema que salió. Pero más allá de estas cuestiones meramente técnicas, también el hecho de que no se tenga una comunicación cercana y no haya esta retroalimentación de parte de la misma comunidad también es un riesgo que no, no se tuvo en cuenta. ¿No? Entonces, eh, esto es, esto habla pues de que también son importantes otras dimensiones de la sustentabilidad, lo que habíamos dicho, no, no lo meramente que tenga que ver con la construcción, con el diseño, con los materiales, y esta parte muy, muy técnica del proceso constructivo, sino también la parte de que, de que la comunidad debe, a, lo deseable es que se apropie del proyecto, porque finalmente los proyectos de infraestructura son de nosotros, es de la comunidad, son nuestros impuestos, es nuestro capital social, digámoslo así, el capital de la infraestructura donde se realizan todas las actividades económicas, sociales de nuestra sociedad, pues es una es un capital de todos, ¿no? Entonces, es muy natural que la propia comunidad cercana pues adopte el proyecto, sea su proyecto, sea su, su parte de su, de su ambiente y alerte también, y, y pueda generar este tipo de alerta, para que se atienda este, este tipo de emergencias eh, anticipadamente y no tenga que suceder esto. ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que se necesita esta metodología, se necesitan estas metodologías integrativas, multidisciplinarias, multiactor, donde todos estén hablando el mismo idioma y se persigan los mismos resultados de manera colaborativa nada de que por allá los ingenieros, por acá los arquitectos, ahí los licenciados ni entienden nada, ¿no? No, no, no, porque todos estamos colaborando en el proyecto y necesitamos una base de comunicación común, que son estos lenguajes que otorgan estos marcos de infraestructura eh, sustentable y resiliente, que están preparados precisamente para generar un lenguaje donde todos entiendan, ¿no? Una plataforma de comunicación y una metodología llevada paso a paso de la A a la Z en qué es en qué se tiene que envolver ¿Cada, cada componente del equipo, en qué parte del proceso, cuándo entra cada uno de los equipos técnicos, los equipos técnicos, quién tiene que estar en comunicación con qué. O sea, es una cuestión muy intuitiva, muy colaborativa. Por ejemplo, les pongo de ejemplo, para un sistema de manejo de agua, pues el sistema de manejo de agua tiene que estar muy enfocado a la parte de diseño, pero también a la parte, también está muy relacionado con el manejo de energía. Entonces, también los ingenieros en energía, en ambiente, tienen que estar trabajando juntos con el equipo de sustentabilidad para calcular los cost-benefit. Los, los costos-beneficios, eh, pos, la posibilidad de captura, este, no sé, el, el nivel de reciclamiento del agua, por poner un ejemplo. Entonces, los equipos están trabajando inter, in, en, sin, sinérgicamente, interrelacionadamente, y para esto tiene que haber este tipo de, de metodologías. Entonces, quisiera también compartirles, ya yendo al artículo que les vamos a platicar, eh, Cuáles son los, los criterios. Aquí me voy a ir al artículo. Yo les, yo les puse el artículo en, en LinkedIn. Entonces les voy a compartir desde ahí. Eh, a ver, vamos a ver. Si por aquí. Aquí está. Yo, yo lo puse en LinkedIn también, o sea, puse una versión más ampliada. Me encantó lo que hicieron ustedes en AMAU. Pero quisiera, si ¿sí están viendo, ¿verdad? Mi pantalla. No, todavía no. Todavía no, ok. Ah, okay. aquí, ya está. Ahí. Les digo que no soy super hábil, pero bueno, ahí está. Entonces, platicábamos. Yo, en ese entonces, lo que había pasado de evento climático extremo, ¿se acuerdan? Era esta cosa de la falta de winterización en, en, en las eh, instalaciones de energética. Se habló mucho del ramo energético en Texas, pero en realidad lo que pasó en Texas ahora que pasó una corriente polar y que se estacionó la corriente polar algunos días en, en, en Texas, fue que, eh, pues fue que, oh, perdón, fue que hubo una crisis masiva de toda la infraestructura. ¿Por qué? Pues porque la energía estaba conectada con el, la temperatura de las casas, pero también había hielo en los caminos, entonces tampoco se podía, la gente no podía salir ni transportarse, ni ir por víveres, ni nada de esto. Eh, los supermercados se quedaron sin el, energía. Como hubo esta falla de energía, también los sistemas de filtración de agua de la proveeduría de agua de los, de los esta, o del, del Estado empezó a fallar, de modo que el agua, los que tenían agua, pues podía llegar contaminada, etcétera Fue una crisis masiva, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué había pasado? Se fue un poquito atrás a la historia, y diez años atrás había pasado algo similar, pero esa corriente polar se había estacionado en el Paso Texas, y lo que hicieron los, los amigos del paso, pues fue hacer una winterización, o, fue, o sea, fue preparar su territorio, sus instalaciones, sus pipelines, su maquinaria, este, todos los equipos fue prepararlos para recibir una temperatura congelante como de un invierno en Nueva York, que estas cosas pues suceden constantemente en Nueva York, que están acostumbrados a esas temperaturas, pero su infraestructura está preparada para soportarla. Entonces, bueno, ahora pues eso van, es lo que van a tener que hacer para que en el caso de que se vuelva a presentar un evento climático de este tipo, que va a pasar? Va a pasar porque cada vez es más es más, este, común y... Aparte, los eventos climáticos extremos están sucediendo con más frecuencia que antes debido al calentamiento global, o sea, ya sabemos que el calentamiento global pues ya no lo vamos a probablemente a revertir a los niveles que se tenían planeados en las agendas internacionales, pero por lo menos entonces ahora vamos al trabajo de que no vamos a poder revertir, revertirlo a la velocidad o al estado en el deseable en el que se había planteado en las agendas internacionales, pero entonces hay que preparar a la población, a la infraestructura, a los territorios y al, al devenir eh, de la sociedad para que puedan, puedan convivir con este clima más elevado y también con la aparición más frecuente de eventos climáticos extremos. Entonces, las preguntas que se van a hacer el equipo de proyecto para poder enfrentar este tipo de eventos climáticos extremos y crear infraestructura resiliente. Un poquito, hagamos una lectura de eh, analogía a lo que acabamos de presenciar en las instalaciones que tendríamos que tener preparadas para este tipo de cosas, o sea, para movimientos, inundaciones, incendios, movimientos telúricos, o, o, o adaptarse a cambios en el territorio, etcétera, ¿no? El equipo de proyecto en esta parte, eh, se tiene que hacer varias preguntas. O sea, hay una, eh, hay una sección específica eh, en la guía de desarrollo de proyecto que va hacia cubrir varios puntos, digamos, específicamente en términos de resiliencia. Eh, uno es evitar el desarrollo inadecuado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si vamos a contrastar entre construir en un, en un territorio, eh, o en un terreno donde el desarrollo tenga alta probabilidad de riesgo de lo que sea de deslave de inundación de movimiento telúrico de, de, de, de movimiento de tierras probablemente no sea la mejor opción exactamente ubicarlo de esa forma entonces vamos a tratar de ubicarlo en donde corra el menor riesgo posible eh, el dos sería evaluar la vulnerabilidad al cambio climático es decir eh, qué probabilidades haya de que haya un evento de, de cambio climático ahí, o más bien, de que el cambio climático esté trayendo cambios físicos en, en ciertos materiales o en ciertas instalaciones, y les voy a poner un ejemplo. Hace unos años, en 2015, estuve en Ginebra, y hubo uno de los veranos más calientes que se registró en el territorio, y nos llegaron a bajar dos o tres veces del tren, porque las vías habían sufrido una deformación debido al calor extremo eh, que era muy nuevo para ellos. ¿no? Bueno, a este tipo de nuevos, digamos, de nuevos riesgos climáticos nos vamos a enfrentar y por eso se tiene que hacer una evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático, o sea, eh, escoger los materiales para enfrentar este tipo de probables temperaturas extremas, ya sea calientes o ya sea frías, que se puedan experimentar en la región, Evaluar los riesgos conectados a esto y la resiliencia de la infraestructura, o sea, qué podemos hacer para enfrentar los riesgos en términos de hacer nuestra infraestructura más, más eh, resistente. Y establecer objetivos, estrategias de resiliencia, maximizar la resiliencia y mejorar la integración de la infraestructura. Estos son como muy generales, puntos muy generales, pero se abren en objetivos y en, y en indicadores de performance más eh, específicos, que estos pues, ya vienen en la guía. Pero para ejemplificar el tipo de preguntas que se puede hacer el equipo, o que se tiene que hacer el equipo, y estamos hablando de todo el equipo del proyecto, habíamos dicho, ¿verdad? Todo el equipo de proyecto tiene que estar en estas primeras reuniones de preconceptualización para que cada uno traiga sus conocimientos desde su punto de vista técnico, y ayude a contestar estas preguntas. Por ejemplo, las amenazas del cambio climático para el proyecto y sus alrededores, ¿cuáles son? ¿O cómo se han determinado? ¿Se ha determinado la vulnerabilidad del proyecto a las amenazas del cambio climático? Eh, ¿Cuál es la vulnerabilidad de la comunidad a las amenazas del cambio climático? Tomando en cuenta no nada más nuestra infraestructura, sino la comunidad de alrededor. El equipo de proyecto o el propietario, que casi siempre decíamos es el gobierno, ¿ha compartido sus hallazgos sobre amenazas climáticas? O sea, ¿ha compartido con, con la comunidad, con otros gremios, se ha, se ha discutido en términos de amenaza climática cuál es la situación del proyecto? Eh, ha desarrollado el equipo metas y estrategias de resiliencia basadas en una evaluación integral del riesgo y por eso es necesario que se haga esta evaluación integral del riesgo, integral integrando todos los aspectos que pueden eh, traer un riesgo en la edificación o en riesgo en la infraestructura. Eh, y también ha implementado estrategias de resiliencia suficientes para abordar los principales riesgos del proyecto y mejorar su resiliencia y bueno estas son las preguntas digamos generales que el equipo de proyecto se tendría que hacer para empezar a consolidar una, una eh, pues una estrategia digamos de resiliencia para preparar el, el proyecto no eh, ya con esto pues eh, prácticamente estoy llegando creo al final de, los, de, los, de nuestro tiempo eh, para la presentación, pero sí me gustaría pues comentarles que para terminar, son metodologías muy específicas, son metodologías muy científicas, basadas también en la aplicación de la ciencia en el, en el proceso de construcción, validado por muchos de nuestros compañeros eh, que nos llevan mucha delantera, ¿no? Científicos, ingenieros, arquitectos, diseñadores de todas las ramas, pero también gente que ha estado trabajando en el negocio, inversores, gente que trabaja en trabajos públicos, y que ha pasado estas metodologías por pruebas y se han, se han probado ya en muchos proyectos. Hay mm, alrededor de, déjenme decirles, eh, del número de proyectos que hay, eh, más en Estados Unidos y en Canadá, eh, pero también han estado trabajando en, ya en Europa. En Latinoamérica no ha habido tanta tanto avance. Pero, pero ya en Europa están avanzando en Medio Oriente con proyectos muy interesantes, proyectos tipo, pero ustedes saben que recientemente se anunció en Estados Unidos, eh, pues que va a haber un fuerte, fuerte impulso a la inversión pública en infraestructura, no nada más nuevas construcciones, sino también modernizaciones, para sacar de operación aquella infraestructura que ya sea obsoleta, y tal vez estamos hablando de las plantas de carbón, para mencionar algo, plantas de carbón o plantas de petrolíferos, que bueno, van a ir saliendo de operación y van a dar paso a la nueva tecnología de producción de renovables, eh, y pues se la están utilizando como una de las estrategias también para crear empleo y reactivación económica. Entonces, siendo Estados Unidos nuestro primer, principal socio comercial, no dudemos que esto también llegue a nuestros territorios la mayor parte o muchas de las empresas que tienen, tienen inversiones en México y proyectos de infraestructura y muchas inmobiliarias muy importantes de Estados Unidos tienen también sucursales aquí en México y trabajan directamente con los equipos de construcción y desarrollo. Entonces, no nos extrañemos que, que este tipo de marcos se vayan a... a a exigir en las nuevas construcciones y en las eh, modernizaciones y pues sí es un asunto también en que, en que los ciudadanos tendríamos que encontrar los mecanismos para participar y hacer llegar nuestra voz de exigir que los proyectos de infraestructura en los que se invierten los los impuestos sean certificados como sustentables y, y resilientes no sean pasados por un proceso de verificación bien serio eh, y bueno, se, se entreguen esta infraestructura con estas nuevas metodologías y este nuevo espíritu de, de integración de la sustentabilidad y la resiliencia en una infraestructura. Muchísimas gracias, Victoria. La verdad es que tocaste temas súper interesantes. Eh, pero bueno, pasemos entonces a las preguntas y respuestas. No sé si alguien de eh, nuestras socias de AMAU... Quiera hacer algún comentario, abrir una charla con Victoria. Mariela, sí, gracias. Hola, muchas gracias Victoria, estuvo muy interesante tu plática. Yo tengo una duda en cuanto a, nos estuviste platicando sobre cómo la sociedad, sociedad se tiene que integrar y se tiene que apropiar de los, eh, de los espacios, ¿no? Eh, ¿has, ¿Te has enfrentado alguna vez con alguna sociedad compleja? O sea, que realmente no... O sea, ¿se resista a cambiar? ¿Tú, bueno, has experimentado algo así? ¿Y qué, qué recomendarías para, para las personas que estamos afrontando, pues, una situación similar? Gracias. Sí, pues honestamente yo siempre que, les, que, que mis clientes me preguntan, por ejemplo, si pasan cerca de una comunidad que tenga resistencia a una, a, al desarrollo del proyecto de infraestructura, pues la primera, ¿se acuerdan? El primer paso de la pirámide del impacto, es el avoidance, el evitamiento. Eviten impactarlos. Entonces, si, si me preguntan, de acuerdo a esta metodología, ustedes tendrían que tener opciones para desarrollar el proyecto, opciones tecnológicas, opciones de desarrollo en el territorio, opciones de orientación, o sea, tendrían que evaluar entre tres proyectos tipo, por lo menos. Uno de los proyectos tipos, por ejemplo, Mariela, pues tendría que, no tendría que pasar cerca de una comunidad, o sea, evítenlas. Evítenlas en cuanto más masiva sea la inversión, en cuanto más masivo sea el impacto. Por favor, eviten, evitemos impactar a las comunidades que estén densamente pobladas. Sabemos que a veces no se puede, porque estamos hablando, por ejemplo, de tecnología o de infraestructura como la transportación masiva. No se puede, ¿no? Pero en este caso, ¿qué se hace? Sí, trabajé en el, en el Metropolitan Transportation Authority, que está en medio de la ciudad, que hace proyectos urbanos, que hace proyectos masivos de, de transportación y que también enfrenta a veces la crítica del público, ¿no? De por qué le cierran estas instalaciones, las van a modernizar. Y ellos tienen que pensar cómo aproximarles al, al, al usuario la alternativa de que, bueno, sí, les vamos a quitar de operación esta infraestructura porque necesita ser modernizada, ¿no? Eh, pero les vamos a ofrecer a cambio que los vamos a transportar por estos buses y este y este, y queda muy clara la ruta, o sea, ellos tienen mucho cuidado de comunicarles al público, si los vamos a molestar, probablemente un año, un año y medio, es por su bienestar, es por el bienestar de todos, y les vamos a ofrecer estas vías alternativas. Entonces, creo que es estas, estas dos serían como que... Como que lo mejor, ¿no? Evitar el impacto en cuanto sea posible y si no, buscar los mecanismos suficientes, agotarlos e irnos con los especialistas, por ejemplo, este, los especialistas en impacto social, los especialistas en relacionamiento, los especialistas que hacen este tipo de negociaciones y que saben... Obtener el pulso de la opinión pública y saber por dónde van a recibir mucho mejor la presentación de nuestro proyecto para que nosotros podamos desarrollarlo y, y pues tener esta idea de desarrollo sostenible que finalmente es desarrollar sí, pero de manera sostenible, que quiere decir con toda la gama de aspectos que tenemos que tomar en cuenta para manejar los impactos eh, pero sí desarrollar, ¿no? ¿no? Muy diferente de la anterior visión ecológica que era no tocar, no impactar. El desarrollo sostenible permite utilizar las técnicas adecuadas para esto. Entonces, hay que ir, hay que ir por esta, este tipo de técnicas y confiar mucho en nuestros colegas que están muy especializados en hacer este tipo de relacionamiento comunitario. No sé si estoy contestando, Mariela. Sí, muchas gracias, Victoria. Ana Rentería eh, te pregunta, eh, que ¿cómo ves la inclusión de estos proyectos en México? Sí, yo creo que vamos lento, eh, pero me sorprende, déjenme decirles por qué me sorprende. Pues porque si ustedes investigan un poco en, en la media, pues resulta que México tiene importantes presencias en algunos de los cuerpos de, de Sustainable Infrastructure en Europa y tenemos representantes allá y están discutiendo notas de política pública y recientemente el BIT sacó un, un, un marco, ¿qué sé, ¿cómo se llama el documento? Se llama, uh, no me acuerdo exactamente, pero habla sobre, sobre la recomendación de marcos para la infraestructura sostenible y se menciona en Vision, el que les acabo de presentar y que pues, es el único que sé porque es en el que me... Me certifiqué, ¿no? Y es el que les vengo a ofrecer y a presentar. Y, pues, sí están trabajando a ese nivel, ¿no? Pero como que están muy acá arriba y no pasan a la acción. Están muy en el terreno de la política pública y ya tienen rato ahí estacionados y están viendo cómo le comprenden, pero ellos son... Ellos están viéndolo desde la óptica del gobierno, ¿ven? Pero por eso ya tendríamos que... Ya, ya tendrían que estar trabajando estos... estos este eh, colegas de nosotros, en ver cómo empiezan a permear en el terreno técnico y en el terreno práctico, para que la gente, para que los profesionistas de todos los agentes que convergen en la construcción y en la planeación de la infraestructura, empiecen a adquirir las skills. ¿Cómo vamos a construir infraestructura sostenible si no sabemos cómo hacerlo? Podemos hacer infraestructura eficiente, verde, verde. Pero puede que no sea sostenible. Ya sabemos que tenemos ahí unos ejemplos de, de campos de producción eólica que no fueron sostenibles. Fueron verdes, sí, porque producen energía verde efectivamente. Pero debido al manejo desequilibrado, a que no se tuvo una metodología de sostenibilidad controlando todos los riesgos, pues se incurrió en varios riesgos muy grandes y se generó también un, un, un paro técnico, ¿no? Un, una interrupción de la actividad. Entonces, eh, pues sí, yo, yo diría que esto es, es muy importante, ¿no? Empezar a transmitirlo y yo, como recomiendo? como he visto que funciona en Estados Unidos? A través de llegar a los agentes clave y que los agentes clave, que son? quienes Los gremios de ingeniería, los gremios de arquitectura y urbanismo. Este, las empresas o los gremios empresariales, por ejemplo, donde se agrupan las empresas inmobiliarias constructoras y esto. Eh, la, las asociaciones de trabajos públicos, que creo que en México no tenemos una organización de trabajos públicos, pero, pero todos estos empezar a presionar, vean, porque se eleve la práctica desde, cada, desde, desde la trinchera que a cada quien nos toque eh, defender, ¿no? Entonces... Pues así formamos habilidades y así se hace en Estados Unidos, o sea, cuando una agencia de transportes, por ejemplo, que fue donde yo trabajé, decidió hacer infraestructura sostenible, es porque les llegaron con el proyecto, ellos están en una metrópoli, sus proyectos son de altísimo impacto, impactan a millones de personas, tienen el ojo del, del presupuesto público y el ojo de muchas personas en sus actividades, y tienen que dar buenos resultados. Entonces, aparte, lo amarraron ellos a la emisión de bonos para desarrollar ciertos proyectos que ten, eh, tenían como prioritarios, ofreciendo como garantía que estos trabajos tendrían una certificación en infraestructura resiliente y sostenible. ¿Y qué hicieron? Entrenaron primero a su equipo técnico. 200 trabajadores, fuimos entrenados de una vez, y luego invitaron a los constructores, a todos, la empresa de ingeniería, los integradores de proyecto, los constructores, luego los suppliers, luego los, con, los contratos más chiquitos, porque saben que ellos tienen estas políticas de, de darles contratos a, la a las poblaciones diversas, no nada más a mujeres, ¿eh? ellos ya tienen un grupo de toda la bandera, LGTBTTTT, todos ellos tienen porque tienen, por ejemplo, me recuerdo perfectamente que tenían 10% tiene que ser o 20% tiene que ser para poblaciones vulnerables, que pueden ser, por ejemplo, mujeres orientales o de extracción oriental o, o, o de extracción eh, de color, por ejemplo, que tengan sus empresas y sean suppliers, ellas tienen asegurado que van a participar o Población que no, que puede ser, no mujeres, pero LGTB, etcétera, que ellos mismos se identifican, pero que pueden tener participación también en este tipo de proyectos, siempre y cuando tengan las calificaciones técnicas para hacerlo, ¿no? Pero imagínense que todo eso entra en esta integración de proyecto. Entonces, todavía en México no tenemos muchos, hay muchos en Europa, hay muchos ya en Estados Unidos, pero yo no veo ninguna limitación intelectual material técnica técnica bueno la tenemos que aprender pero la vamos a aprender no hay no hay ninguna una limitación es, es una cuestión de transmisión de una nueva técnica y a eso se refiere este concepto de transformativa no tenemos que transformar nuestro mindset nuestra forma de ver el mundo porque la infraestructura que vamos a construir en adelante ya no es para el mundo que nosotros conocíamos antes este, este salto que nos dio la pandemia, ustedes han leído, nos lanzó 10 o 15 años adelante, nos dio un jalón en el, en el aspecto tecnológico, nos lanzó 15 años adelante. Entonces, toda la infraestructura que se construya de aquí adelante o que se modernice o, o este tipo de cosas, pues ya va a ser a un nuevo mundo, ya no va a ser a lo anterior. Entonces, por eso tenemos que transformar los conocimientos que tenemos eh, urgentemente. Claro, dice eh, la doctora Ana Rentería, exacto, a la inversa, hacer presión para que ceden. Y justo lo que mencionabas, ¿no? me pareció también muy importante la parte de la comunicación ciudadana, ¿no? el apropiarse también de la, de la infraestructura. Eh, y, y cuando estabas platicando esta parte, también eh, haciendo el símil con el tema de género, era como: pues es que también. Eh, se llega un poco a lo mismo, ¿no? A la comunicación ciudadana que genera espacios más seguros. Entonces, y, y, y se repite a, a todas las escalas. Entonces, eh, claro. súper, súper interesante. Eh, no sé si alguien más tenga aquí otra, otra duda antes de pasar con las redes. Oye, Victoria, otra, otras dos cosas te quería preguntar. O sea, una en general, eh, porque se menciona es que en México hay pocos proyectos, la la. Entonces, eh, ¿cuál para ti eh, es uno que te digas? Ay, es que este proyecto en particular me parece que está eh, en esta condición de resiliencia, porque eso por un ah, lado. Uh -huh. Pues mira. Eso, ajá, dime, dime. No, a ver, la otra pregunta de una. La otra tenía que ver con los riesgos, o sea, porque también mencionabas mucho este tema de. Eh, tenemos este, previstas estas eh, amenazas de riesgo en cada territorio, bueno, en nuestros territorios próximos, a lo mejor eh, simplemente Ciudad de México. Eh, o sea, sabemos que el tema volcánico es un tema, ¿no? Y que la, en la parte del lago es otro tema. Pero aparte de estos, ¿qué otros riesgos tú considerarías que, que tú ves muy obvios y que tal vez el resto de la gente no, no tanto? Sí. De, bueno, de, lo, de los riesgos depende del territorio, depende específicamente de cada territorio y es muy difícil, por ejemplo, es muy diferente la construcción o la previsión del riesgo que tú vas a tener en la zona centro de la Ciudad de México, donde hay hundimientos, donde ya sabemos que hay construcciones muy pesadas, que es evidente que el terreno tiene hundimientos y que probablemente lo sigue experimentando, por lo que acabas de mencionar, ¿no? Por el, ter, por, el, por el tema de los matos acuíferos, por el tema que hay movimiento de terreno, por el tema del calor, ustedes saben que se dice que cuando hace más calor hay más posibilidades de temblores también, entonces los científicos todavía están tratando de estudiar cuáles son las interacciones de todas estas variables climáticas y de, que tienen que ver con el terreno, eh, pero definitivamente... Depende del terreno y por eso les digo, es muy importante que todos los especialistas están trabajando, específicamente analizando el territorio particular donde va a estar parado el proyecto. Y por eso también me parece muy importante, más allá del cumplimiento de ESG, que seguramente ustedes han, han escuchado muchísimo, ¿no? Que esto es a nivel corporativo, decíamos, ¿no? No, no, la metodología en visión es a nivel proyecto, está parada en el piso, es a nivel impacto local. Entonces, pues, a, a, a hablar de los riesgos de cada, de cada territorio depende específicamente del territorio y por eso se tienen que hacer estudios muy concienzudos y muy, uh, muy detallados y llamando a todos los especialistas que tengan que llamarse. Si tenemos que llamar a un especialista en tierra, si tenemos que llamar a un especialista en agua, si tenemos que llamar a un especialista en... Este, en, en temblores, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son buenos para construir infraestructura en, en territorios o en terrenos donde haya movimientos telúricos o terremotos? Pues los japoneses. Los japoneses tienen ciudades donde hay terremotos, fuertísimos, y tienen infraestructura, y tienen trenes, y tienen metros, ¿no? Y por supuesto que de vez en cuando, pues, eh, sucede algo, un imponderable, hay riesgos que no se pueden visualizar o medir completamente pero ellos mantienen su infraestructura en pie porque están sus metodologías ya han sido mejoradas y ya han sido diseñadas para enfrentar este tipo de riesgos. Entonces, si nosotros estamos construyendo en un, en un territorio donde uno de los peligros es precisamente eso, la aparición eventual de temblores o de terremotos, pues tenemos que llamar a los especialistas que nos ayuden porque ya han hecho infraestructura en ese tipo de territorios ¿no? Y, no, y no personas que han hecho proyectos en otro tipo de territorios con otro tipo de, de, de problemas, no. No vamos a llamar especialistas en tsunamis. Aquí no va a pasar, pero sí en un en, en temblores sí, no. Yo recomendaría que para esto llamáramos a los japoneses. Y este y la otra era la primera era de tu proyecto. De... Ah, es difícil, es difícil. Si nosotros trajéramos el hay dos usos hay dos usos posibles. ...de este tipo de documentos de los marcos de infraestructura sostenible. Uno es la evaluación para la certificación, pero eso ya se hace ex post. Eso se hace cuando ya el proyecto ya está, ya está realizado. Pero si tenemos en cuenta que estas metodologías son bien exigentes, son bien detalladas, son muy minuciosas, ¿no? Porque ya se establecieron todos los impactos posibles todos los mecanismos de abatimiento posibles, y entonces se va a medir el esfuerzo en materia de sustentabilidad de infraestructura de todo el equipo a partir de estos criterios. Si nosotros venimos con nuestra checklist ahorita y nos paramos en cualquier proyecto de infraestructura aquí, pues va a salir muy mal calificado, que es lo que ha pasado con algunos ejercicios que ha hecho el BID, que ha pedido pilotear la metodología en algunos proyectos ya construidos, pues que se ven, se ven bien, se ven, se ven bien hechos, ¿no? y con algunas características de enverdecimiento pero no salen bien en las calificaciones. ¿Por qué? Porque no se hicieron con esa con esa óptica. Entonces, la, el otro uso de la guía, y así está contemplado, ¿eh? es como una guía de desarrollo de proyecto, que el, el equipo lo lea y lo sepa desde antes, desde la preconceptualización del proyecto y ya lo tenga metido en el ADN y entonces cuando se ponga a diseñar el proyecto ya tenga en cuenta todos esos criterios exhaustivos en todas las dimensiones de la sustentabilidad que todos los equipos técnicos tienen que tomar en las diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto para que ya el proyecto ya sea preconceptualizado así. Entonces ya ahí podemos asegurar que la calificación va a ser buena, va a depender del scope o del, del alcance del proyecto, o sea, de lo que el equipo de proyecto determine, vamos a hacer un proyecto que tenga altos niveles de resiliencia y de restauración, bueno, pues se van a ir a la calificación y al esfuerzo máximo, o por ciertas limitaciones de X, lo que sea, lo vamos a dejar únicamente en un proyecto certificable que va a ir 20% más allá de la práctica estándar de la industria. También se puede, pero es así que podríamos aspirar a obtener una calificación mucho más decente. Yo estoy segura que ahorita difícilmente he visto, no he visto un proyecto que yo diga, ah, sí, uno. Eh, hay un puente que se hizo entre, entre Durango y Mazatlán. El Puente Baluarte, que disminuyó a 2.5 horas el trayecto que antes se llevaba entre 6 y 7 horas, porque es un territorio complicadísimo entre las montañas, lleno de neblina, súper peligrosa la carretera, el tiempo de traslado hacía muy cara, también la transportación de mercancías, etcétera, ¿no? Una serie de cosas. Además, conecta con un centro vacacional, que es como la vacación, este estándar de, de los norteños de por allá, ¿no? Entonces, eh, ese proyecto le dieron un premio, fue premio Guinness al, al puente colgante más grande del mundo durante 2012, creo que le duró un año nada más y al siguiente año los franceses nos ganaron, pero para la construcción de este proyecto estaba en medio de la sierra, ahí metido en las montañas, en el espinazo del diablo, no había una comunidad cerca, si es que no no tuvieron que aplicar por la por, el, por los puntos de impactos comunitarios, ruido, contaminación de polvo, este, luces, pero tuvieron que construir una pequeña comunidad para que vivieran ahí los constructores por un tiempo, pues porque estaba alejadísimo de cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, se generaron todas estas, estas cosas, se eh, puso una planta de tratamiento, se hizo una pequeña comunidad con instalaciones incluso deportivas, para el tiempo que durara el proyecto, y entonces la verdad es que sí pienso, si pudimos generar un proyecto de esa capacidad, de esa altitud tecnológica, incluso para tener un Guinness, por supuesto que podemos tener un proyecto de infraestructura sostenible, es cuestión de que nos organicemos, sepamos cómo hacerlo y trabajemos colaborativamente. Entonces, creo que ese proyecto, me atrevo a decir que podía obtener una al menos la calificación 20% arriba del estándar, sí, Sí, casi. Revisé varias de las cosas y sí, pero es el único. He visto edificios muy bonitos, por ejemplo, complejos, techos verdes aquí, pero son iniciativas más, iniciativas sostenibles en una infraestructura que una infraestructura propiamente sostenible o resiliente. Eh, no he visto mucho de eso, pero pues ya podemos hacerlo. Yo estoy aquí, yo con todo gusto entreno a todos los que se acerquen a mí. Muchísimas gracias, Victoria. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, va a ver la arquitecta Mariela García. Adelante, Mariela, a ver si hay alguna duda con el público en redes. Felicidades, sí. Victoria, muchas gracias. La verdad es que nos gracias has platicado un montón de cosas y es como, ay, quisiéramos preguntarte mil cosas más. Pero, a ver, Mariela, adelante. Sí, eh, bueno. Eneida en Góngora dice, muchas gracias Victoria por abordar este importante tema y por supuesto a la MAU por organizarlo. A José Luis Estrada le gusta mucho tu, eh, tu conferencia. Lu VL dice, sí, interesante. Y pregunta, ¿y las zonas rurales cómo serían su integración? Pues en las zonas rurales también hay construcción de infraestructura, o sea, nuevamente adaptada al tamaño, a las características del territorio, a las características de la comunidad. Es otro tipo de infraestructura la que se desarrolla en el medio rural, pero desde luego que también se debe exigir que sea sustentable y resiliente, ¿no? Y que a lo mejor tenga nuevas tecnologías como... Eh, captura de agua, el, el, el usar captura de agua, sobre todo en zonas rurales que tienen más difícil acceso, por ejemplo, a la red eléctrica o a la red de agua, y que permanecen muchas de nuestras poblaciones rurales fuera y sin posibilidades de tener estas tecnologías que simplemente es capturar el agua, ¿me entienden? Y, y pueden proveerse ellos mismos de estos servicios simplemente con un cambio de óptica, como les platicaba, ¿no? Es un nuevo mundo. Y el agua de la lluvia es un recurso, no es un desperdicio, no debe tirarse, debe aprovecharse. Entonces, en el área rural también, por supuesto, y, y tienen, eh, debemos, digamos, exigir que haya un equilibrio entre el desarrollo de la infraestructura en las grandes ciudades, pero también en el terreno rural, también tenemos que contar con esta infraestructura de alta calidad. Sí, claro, como bien dices, o sea, est, esta nueva visión realmente se basa en la participación ciudadana, o sea, porque cuántos proyectos realmente hemos como visto que diga sí se hicieron desde el inicio con uh, la ciudadanía como uno de los factores que se tiene que ver desde el principio de la concepción del proyecto, o sea, grandes, ¿no? De infraestructura, sí, definitivamente es importante, ¿no? Como como bien dices, eh, este cambio a, a más Vigilancia, más comunicación ciudadana. Pues muchísimas gracias, Victoria. Eh, Mariela, ¿tenemos más? No. Este pequeño. Sí, ya adelante. Pero, pues, eh, queremos agradecerte, Victoria. En verdad, estuvo muy interesante tu, tu conferencia. Eh, esperamos que puedas aportar más pues en un futuro aquí con la revista y con más conferencias, sería, te lo agradeceríamos mucho. Y bueno, pues eh, la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas AC otorga la presente constancia a la maestra Victoria Freycinier por su participación y contribución a nuestra organización con su ponencia, Más allá de la sustentabilidad, la importancia de la resiliencia en la infraestructura, desde la comprensión hasta la aplicación práctica realizada de manera virtual en la Ciudad de México, el 11 de mayo de 2021. Muchas gracias. No, muchas, muchas gracias. gracias, a ti. No, muchas gracias a ti. Y que no le sorprenda porque justo ayer me junté con otro grupo de internacional, muy internacional de todo el mundo de infraestructura sostenible, y el tema era ese, específicamente, cómo ir de que conocemos acerca de la resiliencia en infraestructura a la aplicación práctica y a la comunicación en la práctica, ¿no? Y yo, la verdad, les sigo invitando en Amau a que organicemos una, un taller de preparación para la organización, desde la organización para el gremio, porque sí quiero decirles también que en México todavía que las mujeres participen en el terreno de la de la eh, construcción o de la infraestructura todavía es poco, pero a nivel internacional quienes dominan en el terreno de la infraestructura sostenible son las mujeres. Así es que tenemos mucho que hacer y hay campo de trabajo ahí para todas y de y expertos. Seguro hay muchas que estamos más que listas. Sí, Así. Sobre no todo, este, sí, sí, sí, causa, pues, muy exacto, es que todo este tema es tan importante que, bueno, pues, eh, justo por eso también lo, lo incluimos en el tema de, de nuestro congreso, ¿no?, que será este 27, 28 y 29 de mayo, Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, entonces, eh, justo, eh, ah, va a estar también, claro, eh, Victoria en una de las mesas, no se la pierdan, no eh, eh, va a estar el sábado eh, y pues Victoria muchísimas gracias la verdad es de que eh, en, en somos multi y tratamos también inter y transdisciplinarias entonces eh, la verdad es de que hay arquitectas hay urbanistas y como decía nuestra Presidenta fundadora, la doctora Estefanía Chávez, o sea, realmente es aquellas mujeres que todas pueden ser urbanistas o son urbanistas porque les interesa y porque les gusta y porque eh, ven la necesidad de intervenir su, su entorno, ¿no? Entonces, definitivamente una economista también tendría que estar con, con nosotras. Gracias. Bienvenida. Muchísimas. Yo me siento una artista, <risa> la verdad. Muchísimas gracias no pues al contrario, o sea todas las disciplinas nos, nos nutren y nos enriquecen. Y como bien dijiste, es como una integración de, de todas las disciplinas, de las especializaciones de todos los lados y la participación ciudadana. Muchísimas gracias, Victoria. Y pues eh, aprovecho también para invitarlas e invitarles a las conferencias magistrales de nuestro Congreso y a todas las mesas de nuestro Congreso y actividades alternativas. Eh, tendremos justo, hablando, me voy a acercar un poquito, estas son nuestras magistrales. Eh, empezamos el jueves 27 a las 12 y media con la doctora Carla Filip Narciso con el tema Justicia Espacial por un Urbanismo de la Acción Social ¿no? y lo que estamos platicando y la diferencia. Eh, el viernes 28 de mayo, a la misma hora, va a estar con nosotros eh, la arquitecta María Lourdes García Vázquez con el tema Habitar con Justicia Espacial y Equidad de Género, Estrategias para el Desarrollo de Proyectos en el Hábitat Popular. Y eh, el sábado 29, a la misma hora, tendremos a la maestra Caroline Berut von Hilberg con el tema ¿Puede la arquitectura salvar el mundo? edificaciones sustentables para un planeta en riesgo, ¿no? otra vez el riesgo, o sea, ya no hay de otra, tenemos que lidiar con ello. Y el sábado también, ya más tarde, a las 18 horas, eh, tendremos la exposición de las doctoras Antonella Contín y Valentina Gallulo, con la conferencia del conocimiento feminista a la acción, teniendo un puente, tendiendo un puente entre la teoría y la práctica. Nos vemos en nuestros canales de AMAU, en Facebook que predominantemente. Y pues eh, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Victoria, gracias a nuestras compañeras y al equipo editorial de AMAU. Nos vemos en la próxima.